Hola qué tal amigos, les habla Steven Vargas y este es un nuevo video para el canal del baúl del código Entonces retomando, ya tenemos creado el método GET Ahora lo que vamos a hacer es crear el método post Para crear un nuevo estudiante Listo, entonces ya tenemos aquí nuestra, nuestra ruta general que es API pero ahora lo que vamos a hacer es, vámonos aquí a este archivo get estudiantes. Y lo que voy a hacer es renombrarlo. Listo, entonces voy a cerrarlo de momento, lo selecciono, eh, cambiar nombre. Y le voy a colocar eh, estudiantes, eh, estudiantes W listo, para, aquí, para que sea estudiantes web services. Y soy estudiante Web Service. Listo, entonces ya lo, aquí lo renombramos. Súper bien. Vamos a copiarnos este nombre. Y vámonos aquí a lo que viene siendo el archivo index. Y actualizamos aquí. Ah, bueno, aquí ya inmediatamente eh, Visual Studio nos ha completado. Entonces lo que sí vamos es acá a la ruta vamos, está todo bien por aquí, déjame yo miramos la conexión, la acción listo, vamos bien, entonces qué vamos a hacer vamos aquí su sí, antes web service, esto ya lo podemos quitar vamos a copiarnos esta función colocamos aquí un comentario trae trae el listado de estudiantes listo y acá vamos a crear el nuevo comentario para la función que vamos a copiar y inserta eh, un nuevo estudiante <coughs> y entonces pegamos la función bien entonces selecciono este get y lo cambio por new para que sea nuevo estudiante siempre me gusta estudiar a mí me gusta utilizar estas convenciones new para crear un nuevo registro put cuando voy a actualizar un registro del cuando voy a eliminar un registro y get pues cuando voy a obtener uno o varios registros listo bueno súper bien entonces new estudiante me va a recibir un objeto eh, de estudiante eso entonces de momento pues pongo aquí la variable que me va a representar ese objeto Aquí en el pool voy a generar la conexión, esto debe quedar igual. Aquí quitamos de momento esta parte, este return. Y aquí en salida voy a cambiar esta variable. Y le voy a colocar en new estudiante. ¿Listo? Bueno, vamos, vamos bien. Igual esto va a ser lo mismo, va a ser una wait, un pull, un request. Y en vez de hacer un query va a ser un sql que va a ejecutar un procedimiento que vamos a crear en sql server listo nosotros tenemos este objeto que se le debe pasar a nuestro procedimiento entonces voy a borrar de momento este query que ya no lo vamos a usar y vamos a crear entonces nuestro procedimiento nos vamos a la base de datos creamos una hoja nueva y vamos a crear nuestro procedimiento listo entonces sería create procedure nuestro nombre de procedimiento en este caso voy a colocar el mismo nombre de la función new estudiante y vamos a recibir entonces eh, los eh, elementos de la tabla entonces vamos aquí abrimos la base de datos abrimos la tabla aquí ya tenemos las columnas que tiene nuestra base de datos nuestra tabla entonces esos mismos eh, nombres de campo los vamos a utilizar aquí en nuestro procedimiento como parámetros de entrada entonces tenemos el primero que es codestudiante. estudiante entonces para definir un parámetro de entrada lo debemos de colocar con arroba arroba con estudiante listo segundo parámetro va a ser eh, el tipo de dato que sería tipo int, de tipo entero nuestro siguiente parámetro que sería non estudiante que va a ser de tipo barchar. listo aquí eh, va a haber escrito barchar, listo mi tercer parámetro va a ser el tel estudiante que va a ser también de tipo int. Listo. Y dir estudiante. Listo. Que también va a ser en este caso. De tipo varchar Muy bien. Aquí ajusto el teléfono. Que me ha quedado mal. Se me olvidó colocarle el arroba. Muy bien. Y voy a renombrar mi eh, procedimiento. Como pr new estudiante. Listo. y aquí eh, el parámetro de entrada debo definir eh, el, la cantidad de caracteres que tiene el varchar en este caso 100 y el de la dirección 150 aquí colocamos ads para definir entonces eh, lo que vendría siendo nuestras variables locales como en este momento no tengo voy directamente el begin y aquí en el begin vamos a colocar que va a ser nuestro procedimiento listo pues en este caso me va a insertar un nuevo registro en la tabla eh, TBL Estudiantes listo bien eh, y vamos a crear entonces eh, el INSERT INTO listo entonces sería INSERT INTO de la tabla TBL Estudiantes bien eh, y vamos a definir entonces eh, los campos listo, qué campo vamos a insertar en nuestra tabla y le vamos coma y le colocamos los valores que van a ser los valores de cada uno de los campos, listo estos valores deben de estar en el mismo orden en que se han definido los campos, muy bien entonces aquí vamos a definir los campos entonces ya los campos los tenemos acá arriba listo, los voy a ir pegando acá abajo listo en el mismo orden pues para para ser eh, organizados y me faltaría entonces el de dirección estudiante listo bien entonces ver, aquí hacemos eh, lo mismo vamos pegando para utilizarlos y acá en el nombre de los campos va el nombre de los campos sin el arroba y en los valores si sí lleva el, eh, el arroba listo porque es, eh, vamos a hacer uso del mismo parámetro de entrada que está que, que estamos definiendo en la parte superior, aquí me está mostrando un error, eh, veremos, déjame reviso, eh, era la coma que tenía aquí justo después del nombre de los campos, la quitamos, ya está todo bien, podemos ya guardar nuestro eh, archivo SQL para cuando necesitamos compilarlo en nuestra base de datos de producción entonces me quito aquí este raya baja inicial y me llevo el nombre del procedimiento listo, con ese mismo nombre registro eh, mi archivo SQL a mi procedimiento lo ejecuto y una vez ya compilado eh, podemos ya irnos entonces a lo que vendría siendo Visual Studio Code para eh, continuar con la codificación. listo. Entonces de nuevo aquí en Visual Studio Code. Entonces ya colocamos aquí nuestro nombre de procedimiento. Que eh, estamos o con el cual vamos a trabajar. Ahora necesitamos traer el, eh, los, los parámetros de eh, código, eh, nombre, dirección y teléfono entonces con lo cual vamos a hacer uso de nuestro de nuestro objeto para que nos quede pues, de la manera eh, mejor, una mejor manera un poco más organizada ¿Listo? entonces vamos a crear el archivo eh, de la clase estudiantes en este caso yo coloco la primera letra en mayúscula para diferenciar que ese archivo es, eh, representa un archivo de clase listo y acá voy a definir entonces eh, una clase que se va a llamar eh, estudiante ¿listo? igualito el nombre del archivo eh, y aquí vamos a definir un constructor entonces ¿listo? ¿qué va a tener ese constructor? pues va a recibir los cuatro parámetros ¿listo? los cuatro campos que representan mi eh, tabla en la base de datos Los campos vendrían siendo entonces estos mismos. Code estudiante, nombre, teléfono y dirección. Los voy a copiar y los voy a pegar en la parte de acá. Listo. Y acá vamos a hacer el acceso. Listo. Vamos a pegarlos también. Y al inicio de ellos vamos a colocar el this. This. Punto para poder accederlos desde eh, fuera por medio del objeto. Listo aquí tabulamos para que quede todo correctamente que ya tenemos los campos de la base de datos y los campos de nuestro objeto local muy bien y aquí vamos a colocar entonces eh, vamos a exportar lo que sería nuestro objeto entonces ya sabemos que module.exports Igual y el nombre de la clase estudiante, listo para poder exportarla y accederla desde otro archivo, listo. Y aquí ya tenemos todo bien, revisemos, sí, sí, y aquí pues definamos un comentario clase estudiante, listo, desde base de datos SQL Server, listo, que representa el modelo lógico que está definido en la base de datos SQL Server para la tabla estudiante. Esto ya lo podríamos cerrar entonces y ahora lo que vamos a hacer eh, vamos a definir todos los parámetros listo entonces voy aquí a darle enter a esta parte de abajo y aquí después del record vamos a crear los inputs que van a representar cada uno de los parámetros que va a recibir nuestro procedimiento listo es el primer parámetro de nuestro elemento input eh, es el nombre eh, del parámetro que se está definido en nuestro eh, procedimiento PRN estudiante. Listo, entonces voy a utilizar este mismo nombre. No pues no debe, pues no es eh, obligatorio que sea un mismo nombre, pero por estándar lo voy a colocar para que seamos eh, o trabajemos de manera organizada. El segundo parámetro es el tipo de dato. Entonces, para acceder al tipo de dato, ya tenemos eh, la variable sql, entonces sql. Punto, int para definir nuestro tipo de dato tengamos en cuenta que ese tipo de dato es igual al tipo de dato que tiene nuestro procedimiento y el tercer parámetro ya es el dato entonces de nuestro objeto estudiante punto el campo code estudiante que está aquí en nuestro archivo eh, de clase estudiante listo entonces ya tendremos nuestro primer parámetro ahora hagamos lo mismo con los otros tres listo entonces sería nomestudiante colocamos aquí reemplazamos en el primero y aquí en el último bien eh, lo mismo con dirección de teléfono dirección de estudiante y lo mismo con eh, la dirección esto entonces aquí eh, nuestro parámetro, nombre estudiante, no es de tipo entero, sino de tipo barcha. Entonces, lo vamos, escribimos aquí, aquí ya nos autocompleta, seleccionamos. Y lo mismo que la dirección. ¿Listo? Súper bien. Bueno, eh, bueno aquí me quedó mal pegado. Vamos a copiar entonces eh, de aquí. Diré estudiante, selecciono todo y reemplazo. Listo. Listo, listo, listo, listo. Muy bien. y ahora lo que vamos a hacer es que tenemos que colocar nuestra función newestudiantes acá en los módulos de exportación para poder accederla también, lo que nos hace falta aquí es en el rotor eh, definir nuestra variable sex listo. De esta manera ya tenemos lista nuestra función que va a insertar por medio de un procedimiento a la base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es asignarle una URL para poder accederla como un servicio web. ¿listo? Por medio de Postman o por medio de nuestro navegador web. Ahora vámonos aquí a nuestro archivo index. Y eh, peguemos aquí esta línea y vamos a cambiar aquí. Entonces sería constante estudiante Y eh, nuestro archivo sería eh, la clase estudiante Listo Bien, entonces si le damos clic, probamos Vemos que me redirige correctamente el archivo estudiante Entonces de esta manera pueden utilizar ustedes también para validar Que el enrutado esté correcto Bueno entonces vamos a eh, coger esta ruta que está aquí, le colocamos un comentario, eh, esta ruta es para obtener los estudiantes, listo, bueno, y ahora voy a copiarme esta ruta y la voy a pegar aquí justo debajo de esta, y esta sería la ruta para eh, insertar un, eh, un estudiante. Perfecto. Muy bien. En este caso la ruta no va a ser get estudiantes, sino que va a ser, eh, ¿cómo le coloco? ¿Colocamos eh, estudiante slash nuevo? Bien, listo. Entonces para que quede pues todo con la misma estructura. Eh, aquí la vamos a cambiar entonces a lo que sería eh, en vez de que estudiante le voy a colocar estudiante slash eh, lista slash todos. Mm, no, dejémoslo solamente como estudiantes. Estudiante acá tendría entonces también porque me quede igual estudiantes slash nuevo para que todo me quede pues, con la misma estructura entonces acá haría estudiantes, por medio del get me trae todos los estudiantes y acá entonces metneget va a ser tipo post para que eh, me inserte, la ruta post la voy a utilizar solamente para insertar entonces post inserta un nuevo estudiante igualmente vamos a necesitar un request, vamos a necesitar un response y aquí entonces no vamos a llamar la función get estudiantes sino que vamos a llamar la función new estudiantes, listo ya tenemos la promesa que nos espera un resultado y aquí en resume la posición 0 tendríamos pues la respuesta pero entonces esta función nos requiere un objeto listo nos requiere que le pasemos un objeto listo entonces cuál es nuestro objeto el objeto estudiante que definimos acá en la línea 4 que acabamos de hacer el require listo eh, qué pasó aquí Aquí le coloqué el nombre de la clase, miramos una cosa, listo. Y también vamos a necesitar, vamos a ver, aquí tenemos que definir una variable que se me ha olvidado, definir una variable de estudiante eh, que va a ser igual a el request eh, punto body, listo para obtener entonces el, el, el objeto de ese request. Entonces aquí, en la, aquí tenemos de estudiantes, pero como cambiamos el nombre de, a estudiantes WS voy a renombrar la variable y ajusto acá también para que quede todo pues, eh, con la misma estructura, listo, no queden variables que pronto no sean fáciles de reconocer. Entonces, ¿cómo lo vamos a probar? Entonces, vamos aquí, yo adelantado. Tengo la ruta ya definida en nuestro eh, postman, que sería localhost puerto 500, estudiantes nuevo. listo. Ya tenemos toda la ruta. Aquí en body, eh, le digo que en row en formato JSON, y el método de envío es el envío post. Entonces, eh, aquí me, en formato JSON escribo los... Eh, los datos la estructura de datos json de los campos y el valor y en este caso pues define un estudiante null lo definí así de momento null porque quiero que me haga no quiero que me haga un auto incremental sino que yo definirle el código ¿listo? en este caso pues al ejecutarlo me está presentando un error y me está quedando pegada la petición porque no estoy manejando los errores ¿listo? si yo quiero hacer una inserción con el eh, de estudiante nulo pues me va a estar arrojando un error que no puedo eh, insertar un registro en, la, en el campo code estudiante ya que se hace parte de la llave primaria y necesita un valor entonces si yo selecciono el código de estudiante 5 cambio aquí el nombre cambio aquí también eh, el teléfono algún ajuste aquí en la dirección y pruebo nuevamente aquí dándole y le voy a enviar vemos que se queda pegado eh, la petición listo vamos a cancelarla entonces aquí vamos a consultar qué elementos hay vemos que ya el código 5 ya existe y yo en este caso pues estoy utilizando el código estudiante 5 por eso me está quedando pegado que me está generando un error que no estoy eh, de momento no estoy obteniendo listo entonces si queremos obtener esos errores pues ya tenemos una promesa DEM lo que tenemos que hacer es definir un Cache en tal caso de que se presente un error entonces de esta manera obtenemos el error listo, tenemos el error y lo único que tenemos en el error es pues, un error un una impresión en consola y que me responda en un JSON el error que se me está generando. Y acá en estudiantes también definí el catch, en tal caso de que eh, se me presente un error al momento de ejecutar, mi, eh, de ejecutar mi procedimiento, pues capturo el error. ¿Listo? Defino aquí la variable del de nombre del procedimiento y el error que está generando para poder identificar qué está pasando listo y ahora entonces si yo vuelvo y pruebo vemos que ya se me ya estoy obteniendo el error que me está diciendo se presentó un error en el procedimiento tal y justo después de eso viene el, la descripción del error listo si yo cambio aquí el código estudiante 4 que, que habíamos visto que no existía y ejecuto nuevamente vemos que ya me acaba de registrar correctamente entonces Cómo capturo la respuesta positiva Si quiero definir una respuesta positiva ya, ya capturamos el error Ahora quiero que el servicio me responda De que se insertó correctamente El registro, listo, entonces quito Este response que tenía Aquí y aquí sencillamente Defino mi mensaje Listo, se ha registrado Correctamente el estudiante Perfecto Listo, entonces de esa manera Ya obtengo yo un mensaje de éxito y ya por medio del cache eh, obtengo eh, los errores en tal caso que se llegue a presentar listo entonces aquí vuelvo y ejecuto y vemos que ya me está ejecutando correctamente mi servicio ya estoy obteniendo directamente eh, ya estoy obteniendo directamente una respuesta en tal caso de éxito y en tal caso de error si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte y a activar la campanita para enterarte de cada que suba un nuevo video. Te invito también a seguirme en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, y nos volveríamos a encontrar en un par de días tratando de que sea dos veces por semana. Hasta la próxima.